Sobre las lesiones en las artes marciales, el interés que despiertan las artes marciales ha hecho que se conviertan en una práctica emergente, con lo que el número de lesiones también ha ido en aumento. Para comprender el alcance del problema se han llevado a cabo diversos estudios epidemiológicos que además han concluido en la aplicación de medidas de prevención eficaces. Aunque inicialmente se tiene la sensación de que las artes marciales son más peligrosas para los practicantes en comparación con otros deportes, algunos estudios confirman que la tasa de lesiones es similar o inferior a la ocasionada por deportes populares, como el fútbol o el baloncesto. Un extenso trabajo llevado a cabo en Kingston, Canadá, entre los años 1993 y 2006, 14 años, sobre una población de 188.000 personas, donde existe un programa de vigilancia de los traumatismos, Check Canadian Hospital Injury Reporting and Prevention Program, detectó un total de 920 lesiones por la práctica de artes marciales. La tasa de incidencia se estimó utilizando los datos del censo en el denominador. Posteriormente, se calculó la tasa de lesiones anuales por cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta las cifras estimadas de practicantes marciales recogidas en una encuesta nacional. La media anual de lesiones fue de 65.7, con un rango oscilaba entre 26 y 108. La tasa de incidencia de lesiones para todos los grupos de edad ...fue de 6 por cada 10.000 personas, año, con un intervalo de confianza del 95% entre 5,6 y 6,3. ¿Se lesionan más los varones? 69% frente a las mujeres, 31%. Se vio que las lesiones fueron más frecuentes durante la práctica del karate, un 33% y en taekwondo, un 14%. Posiblemente... El uso de protección generó una falsa sensación de seguridad, lo que facilitó la realización de técnicas más peligrosas. Los mecanismos de lesión más habituales fueron las caídas, proyecciones y saltos. El tipo de lesión más común fue la fractura, un 20%, a nivel de miembro inferior, 41%. Estos datos son perfectamente comparables a los obtenidos ...por estudios similares. La mayoría de los estudios indican... ...que la edad y el peso corporal... ...no son factores de riesgo de lesión. Mientras que la experiencia... ...las horas de entrenamiento... ...y el nivel del cinturón ...correlacionan positivamente... ...con el número de lesiones... ...en practicantes de karate. Existe consenso entre los autores... ...acerca de las tres estrategias básicas... ...de prevención de lesiones... ...la educación... ...la protección ambiental pasiva... ...y la correcta ejecución en las técnicas. La educación se basa en intervenciones conductuales... ...centradas en promover las prácticas seguras... ...entre los practicantes... ...así como promoviendo el uso sistemático... ...de las protecciones activas. Las estrategias de protección pasiva... ...son aquellas que no precisan... ...de la intervención de los participantes. Un ejemplo... Lo constituye el relleno adecuado de las planchas de tatami. Es obvio que se precisa de investigación industrial de nivel para que cada disciplina se pueda beneficiar de mejores protecciones con el paso de los tiempos. Para garantizar una ejecución técnica segura por parte de los practicantes se requiere de instructores y árbitros bien formados que regulen adecuadamente la actividad las guías de práctica deportiva segura han sido elaboradas por las escuelas y constituyen una herramienta muy útil para instructores y árbitros, para minimizar el riesgo de lesión. Una lesión deportiva se define como un accidente traumático o estado patológico consecuencia de la práctica de cualquier deporte. Pueden tener su origen en la acción dinámica del propio deportista o bien estar causadas por el contacto corporal o descoordinación. Se subdividen en lesiones agudas, se caracterizan por un inicio repentino como resultado de un hecho accidental inmediato y lesiones crónicas, que comienzan de forma lenta e insidiosa, implicando un aumento gradual del daño estructural. Las causas de las lesiones se asocian con una o varias de las siguientes eventualidades. Falta de habilidad técnica o conocimientos básicos del deporte que se practica. Desqu desequilibrio corporal en ciertas cadenas musculares, relación agonistas-antagonistas. Falta de igualdad entre ambos rivales. Falta de entrenamiento físico, técnico, táctico, psíquico o una suma de varios factores. Exceso de confianza en la propia capacidad, falta de respeto al reglamento, la edad del deportista, el entrenamiento a temperaturas extremas, la mala higiene, la falta de sueño o fatiga acumulada, vuelta a la práctica de un deportista no repuesto totalmente de una lesión, una mala o escasa alimentación, el sobreentrenamiento y un calentamiento insuficiente o mal realizado. El tejido corporal dañado pasa por tres fases. Inicialmente una fase inflamatoria aguda que se caracteriza por enrojecimiento, calor, tumefacción, hinchazón, dolor e impotencia funcional. En un principio, el flujo sanguíneo del área se reduce debido a una vasoconstricción ...de una duración entre 5 y 10 minutos, para dejar paso a una vasodilatación local que dura de entre 15 a 30 minutos. le sigue una fase de cicatrización que dura entre 2 y 6 semanas aproximadamente. En esta fase el deportista todavía puede mostrar una sensibilidad al tacto y con la movilización de la zona lesionada. A medida que el proceso de cicatrización va avanzando, va disminuyendo el dolor de la zona. Y finalmente la fase de maduración, que es la etapa de mayor duración. Se produce en ella la reorganización y remodelación de las fibras de colágeno que forman el tejido cicatricial. Por norma general, en la tercera semana se habrá creado una cicatriz fuerte y resistente. Sin embargo, para la cura completa de una lesión pueden pasar meses o incluso años. En todo este proceso de curación intervienen factores como la extensión del área dañada, el grado de inflamación, la intensidad de la hemorragia, la vascularización en el área dañada, la presencia de infección local, la edad, el estado nutricional y el estado de salud general del practicante en la práctica de las artes marciales se pueden producir lesiones tanto a nivel del sistema musculoesquelético, que son las más habituales como a nivel de órganos internos la lesión más simple es la contusión que se define como el daño que recibe alguna parte del cuerpo por un golpe y que no provoca una herida externa se caracteriza ...por la aparición de una inflamación con o sin hematoma, visible, dolor y cierto grado de deformidad. En general una contusión se trata con reposo, la aplicación de frío y hielo entre 10 y 30 minutos... ...a intervalos de una hora, en envoltorios protegidos, ayuda a disminuir la inflamación y el dolor... ...teniendo en cuenta que solo debe utilizarse en las primeras 24 o 48 horas pues a partir de ese momento se debe aplicar calor. Los analgésicos locales o sistémicos son útiles y deben ser prescritos por personal médico. Cuando el dolor es soportable y la movilidad articular se recupera, se puede volver al entrenamiento. Si el deportista soporta el dolor, se le debe permitir participar en ese entrenamiento, excepto si existen indicios de lesión muscular en cuyo caso la pronta reincorporación solo acarrea un agravamiento de la lesión. El reposo deportivo no significa inmovilización, sino descanso o disminución de la acción de la zona afectada. De hecho, una inmovilización excesiva enlentece, curiosamente, el proceso de recuperación. Respecto a los vendajes compresivos tipo tape esparadrapos duros, se deben usar con prudencia en caso de contusión, ya que pueden ocasionar trastornos circulatorios. Actúan disminuyendo el dolor, la inflamación y mantienen la zona afectada en reposo. Si la contusión se localiza en un miembro, la elevación del mismo puede aliviar el dolor y facilitar su recuperación. Como hemos dicho, el calor se emplea a partir del segundo o tercer día, cuando la fase aguda ha remitido. El tiempo de aplicación local es similar al del hielo y las formas serían paños calientes, manta eléctrica, electroterapia antiinflamatoria, mediante ultrasonido, láser, magnetoterapia, etc. En algunos casos, tras una valoración médica completa, es necesaria la asistencia de un fisioterapeuta titulado que aplicará las técnicas que sean convenientes para facilitar la curación de la lesión y la recuperación funcional precoz. La hidroterapia, el agua, sencilla de aplicar, a base de baños que alternan agua fría y caliente, tiene un efecto antiinflamatorio. Se introduce el miembro dañado en agua caliente durante un minuto y medio aproximadamente, seguido de 30 segundos en agua con hielo. La relación puede variar, pero siempre tres veces más tiempo en agua caliente que en fría. Y así mantener el tratamiento durante 15 minutos y realizarlo un par de veces al día, tras las 48 primeras horas después de la lesión, donde nos trataremos con hielo exclusivamente. Acabar con agua fría o caliente depende del objetivo de la sesión de rehabilitación. Para disminuir la inflamación, acabar con frío. Para aumentar los procesos regenerativos, terminar con calor. Respecto a las infiltraciones locales con esteroides asociados a anestésicos locales, siempre, siempre serán bajo prescripción facultativa y efectuada por un especialista en la materia. Sin olvidar que los corticoides dan positivo en el control antidopaje, por lo que su uso debe ser autorizado por el organismo federativo competente, Previo, informe médico obligatorio. Como es lógico, la contusión cerebral merece una atención mucho más especializada, que se sale fuera del objetivo del curso. De hecho, existe un amplio debate dentro de la comunidad médica deportiva sobre la conmoción cerebral y el riesgo de secuelas neurológicas a largo plazo. La preocupación se centra en identificar precozmente a los atletas a través de los síntomas. El más común es el dolor de cabeza, junto a mareos, aturdimiento y confusión. No existe una prueba única para determinar si se ha producido una conmoción cerebral. Cuidado. Cualquier deportista con diagnóstico de sospecha debe ser retirado de la actividad de inmediato. El seguimiento por personal especializado durante los primeros minutos u horas es determinante para la buena evolución del deportista.